No tengo plata te Cállate, te digo Te juro, no tengo plata Dame la guita No ve es que estoy en la dona ¿De qué la... no lo no, no, no, Mira cómo vivís Hola, te, te digo que no tengo, blanco Vamos a escuchar el partido ¿Qué para que te hace bien? Me decido tener la guita ¿Te parece? Ella me dejó, sí, no, Yo jugaba al fútbol, vos. ¿no? Oh, al centro jal, loco. Me decían que era un jugadorazo ¿viste? y que me iban a vender para el exterior. Para mí es mucho más fácil salir de caño y me hago 500, me hago como Y lo que tengo me lo gané laburando. No me dio por afanar como... Claro, lo tuyo es más fácil. No la quiero.